¡Fa pizza! ¡Seguimos! Sí, oh, ¿Qué onda, Tú gente? ¿Cómo están? Otra así. vez, Resident Evil. Y estoy en medio de un re quilombo y no tengo nada. Así que voy a pasar a derrotar. Pasad, ¡Ah! pasad, pasad a todos los re sacerdotes. ¿Qué <risa> quilombo para re eso? es fácil? <risa> Aparte, re estúpido, tipo. Uh. Mirá el gordo ese Uy, encima están tan ramado, mirá Ah, no, ese no No entiendo nada, no entiendo nada ¿Dónde está? Uyyy ¿Vas a venir? Sweet dreams Uy, la puta madre The Fury pizza Uy, uy, uy, uy Guarda, guarda Y lo empujaron al otro ¡Ah, pará, burda! ¿Qué dijiste? ¿La cojurra? Rami? ¡Rami! Ahora le tengo que meter un corchazo a cada uno ¿Usa esto? Un pescado Uf. Corre hijo. O sea que tengo el pelotudo este al... A... <risa> Correte estúpido. Concha de tu... Uy dios. Te rebubiaste. Uy uy No, no, ah. no, no, no, no. Pará, para para. Con cuidado hijo. Mmm. Mm, casi, casi, casi, casi. Estuvo peligroso eso. No puse el bigote, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Te lo pusiste re... Uh, sí, oh, pará me... que no puse el, el coso. Se me encorvo. ¿Sabés amigo? jugar vos? ¿Por qué me diste? ¡Manco, boludo! <risa> no. ¡No puedo! ¡No puedo! Espera, <risa> a ver. Irán dos minutos. Eh, uh, pero se armó toda la <risa> La cuca. Uh, ahora se vino fuerte. Muy bien, muy bien. Anyway, yo primera. Eh, yo primero. Eh, yo quiero la limosna, mía. <risa> Ah, no uy, pará, para, uh, tomara, quería tomara. Man, eh, pará, no, la es hostia. que no puede ser que se me haga tan difícil. ¿O este juego piensa que soy muy bueno jugando? Ah, ah la arteria. Uy, mira, viene el gordo, guarda. Uh, uh no, uh, uh guarda que si no un poquito voy... más. Si no te bautizas, te culea. ¿eh? Uh, uh, uh. ¡Uh! Ay, Ay yeah. casi me pega buenísimo. Guarda que está atrás el bergudo. Uy, la concha de tu madre. Che, pero está muy heavy esto, eh. Picante. ¿No tenés granada? Ahí hay un bote ante ti. <risa> usar, usar lo que sea. Mierda, boludo. Está complicado. Oh, ¡Uy, no, oh, oh, oh. ¡Me tiene la pija al plato! Granada, listo, orti! ¡Me tiene cansado, Stephanie! ¡Chumela! ¿Por qué lo usaste ahí? No sé, porque a estos dos no les hace nada, boludo. Espera, vamos, vamos a hacer esto. Vamos a, vamos a tener que usar un. Creo que ya sé. El tipo el disparo va a venir de acá, pero son muy pelotudos. Me... Ay, la. Bueno, vamos a tardar este Che, pero no puede ser porque cuando yo jugué, hay uno, uno no está reforzado. Para mí posta que el juego me tiene como muy de. ¿De que tenias el pito corto? No, la tengo muy grande... La puta madre, boludo... ¡Vaya! Ah, yeah. ¡Hola! ¡Camina, camina, camina, PUTO! Uh, uh. Che, no, es, es... Es como medio complicadito Es como un poquito sí, ¿no? Porque por lo general no te vienen dos, boludo, te viene uno solo Pero este juego tiene algo, mi, mi latine, me odia este juego, boludo... Yeah. No, este juego me detesta, amigo. ¿Bazooka? Che, posta, este juego me odia de alguna manera. Che, ¿Hay uno que se, que se murió? Que... No, se fue a camear, no daba más, boludo. ¿No viste? Que estaba haciendo. <risa> che, hay uno que no está, posta, boludo. No sé qué onda. Tengo miedo. Se están pomando Ashley. Ah, <risa> <risa> <Al, al, al, risa> viste y vino. Sí, ahí está. Está. Ah, ahí está. Te iba a decir, boludo. Ay, por fin. Eh, boludo, posta. Estaban re difíciles, no, no, eh. No, no, es que pensé que... Es como que, es que te juro que... Vida. No, no, pero fuera de joda que... Que... Me chupa huevo huevo, boludo. Pero no, pensé, no pará, posta, boludo. <risa> no <risa> Conmigo. Estaba re difícil. Tipo, cuando te vienen los dos, uno reforzado. Es como sí, que me, me, me está tocando lo más difícil, boludo, fuera de joda. Me parece que porque posta, que tiene esa mierda de la dificultad... Igual eso existe en los juegos, ¿eh? No, pero no este más que fue... No, no, pero este más es como... Más que... Mario Kart. ¡Boludo! Que... ¿Otra vez? ¡Boludo! que. una espinela. Espinosa. Y no. que... Che, tengo nada de vida. Tipo, tengo el pescado pero no lo voy a usar. No, tengo las bolas, pero... Yo creo que el pescado está para la situación. Salazar Estoy muy en bolas, boludo. ¿Hola? Sí. No, tiene que era de Hombre Pulpo. Hola, mira uh. mis orejas. León, me quieren cortar las no. orejas. <risa> Tenía en las orejas. Esca. Esca. Oh, nano puto, sos infumable. ¿Qué? Oh. ¡Ah! Finish game. Oepa. No, no, León es lo más, boludo. Es ¿De lo dónde, más, de ¿dónde se agarró? Los no el... tengo idea de lo que. Muy... esta parte. ¿Qué hace? Tiene como un sonido para escuchar el. ¡Oh! Ah. ¿Qué, me enojé! ¡La puta que me parió! Mata. Es buenísimo. Oh, ¿Viste? Mata el otro re pajero. La puta oh, madre. O oh, que nano de mierda. no, no rompe huevo encima. no, no. Tú... que si no lo mato a él. Ni si... Sí. No boludo, volando todavía, está no. cayendo ah. Hola, volando. personal Hola que tal somos de personal, lo queríamos llamar para mandarlo a la putísima madre que lo parió Uy, nano puto sabes Uy, Arm me mandó al bicho uh. Uy, no me acuerdo más de esto yo Uy mirá esto boludo ah. <risa> Como es mío cómo quedó Ay, me hice mierda <risa> No, mira este Uy. <risa> Uy, ¿te acuerdas como hoy lo que decíamos que parecía estar muerta en la foto? Ah, <ríe> sí. <ríe> la sacaron de acá, boludo. Estuvos jugando oh, al botón. Oh, flaco, vení, dame, para curarme una cosa, para curarme. Uy, dios, ¿qué le pasa al día? cielo. la puta madre. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, tu pangarate, dame, dame, dame, siempre dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame ¿Pistola me hace falta? Cadencia no, creo que me falta capacidad y mental. Me falta escopeta, está bien, ¿Tenición. rifle está bien. Este podría. ¿Qué me va a vender? Boludo, boludo? Yo compro, compro, pero tengo todo compro, negro. No, pero lágrima india. Le verdad? va a venir la FIP, boludo. A Leon sí, boludo. A Leon. Tiene 87.000 y chido. Striker, upa dotada la ventaja dotada la ventaja de disparo, permite una mayor cadencia de tira, no, no encima que no me ni boludo, me voy a poner a pelotero Esta sí, ya está, cadencia de fuego, velocidad de la Y vamos con la anti -historia. con el consolador Supremo Y me parece que está cae Y puede pasar, puede pasar Vamos a curarme Y vamos a ver tiene otro problema? No, no tiene otro problema. vamos a tenemos de partida y... ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que no me gustó, pero no me salió, boludo! <ríe> Dios mío, ¿qué pasó, boludo? Le agarró una... Oh, oh. Churé, encima, que está muerto! <ríe> ¡Corona con muescas! ¡Corona con la concha del pato! ¿Pero va algo? A ver... examinar... ¿Vos muescas en lo que podría encajarse algo? Eh... Uy, ah, no sé, ¿qué va, bro? ¿La gema va? No... ¡Eh! ¡Ah! Mirá vos, chapote, Oh, ¿Ah? figuras de acción, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, like <risa> ah, ¿qué es esto? boludo? Mal, ¿no? ¡I'm both ver, like este, ¿este qué you you no Me chupo, vos, totas, te muerto, Sí, este. no, mal ¿Y este? <risa> <risa> ¿Y este para qué no hay que dice algo. No voy a poner el despertador, boludo, este. ¿Qué, qué, qué hay qué, qué, qué, ¿Concha? ¡Eh, eh, eh! Están dos ¿Qué? con el culo roto acá, boludo. ¿Qué pasó? Ese, ese, ese directamente ni pudo apoyar la mano, boludo. Jejeje. Eche, ¿para dónde tengo que ¿Por acá no? ¿Por dónde? ¿Tenés sí. que matar vos también? No, es malo. Eh, no sé... Ah, por acá. Ahí están todos repoderidos. ¡Uy, la puta madre! Acá. ¿Quién se quedó loco? <ríe> Listo. Debe haber un rico olor en la alcantarilla posta eh. Esta parte la odio porque te pone re nervioso, boludo. Tipo, es como que vos mientras vas yendo, el eh, chamo va pasando por donde vos ya pasaste. Eh. Tipo, como si el chamo lo tuviese cerca. Igual es fácil. Re que no, pero... Sí. Va, no me acuerdo si es fácil. Ya me olvidé. Ahora de acá en adelante, ya no me acuerdo una verga. Joder. Una verga... Oh, ah. una planta. Va ¿Tengo para combinar? Sí, debe estar combinando. Me falta una verga. ¿Ves esto, boludo? Por donde recién estaba, está tras mío, boludo. Encima ten tenés que hacer tiempo, ¿no? Es una paja este chabón, boludo. León, a veces yo creo que es medio pelotudo. Leon. Leon es el mejor personaje de la saga. Voy a, a, Ahora, algo. a mí a veces es medio corto. <risa> Elefante al jugador. Ven, boludo. Hijo de puta. Mirá, mirá, abrió la puerta a la que yo recién salí, boludo. Te pone re loco eso. Te pone como... ¿Qué? Ah. Y acá no sé qué tengo que hacer. Uh, ves acá me va a aparecer el bicho, boludo. Ah, oh, ya me acuerdo de esto. Que me va a aparecer el bicho, yo me voy a romper las bolas. Se voy con el ascensor, si hubiera ascensor, no responde. La nah, puta madre. No. Ya me va a aparecer el bicho. Me no acuerdo, me no, acuerdo. Mira, abro la puerta y va a ser el bicho. Hola, bicho. No está. Un bicho medio así. Mierda. Me leído eso, boludo. Me cagué todo. Tipo viejo y toqué. Lo toqué por por, por tocar, boludo. Como cuando uno se toca los huevos en el condo claro, No, te ve los huevos y decís, mmm, los toco <risa> Y acá no hay nada, y acá me va a pasar el bicho ¿Lo toco o no lo toco? ¡uy sí. oh, dios mío! boludo No huevos, ¿Para qué mierda entré acá, boludo? Señora Acá, un munición, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo. ¿Tenés bueno que hay una vieja ahí caminando con ah. si fuera... Hola joven, ¿por dónde está ella? Vení a... No, vení para acá, vieja ¿Qué? No sé por dónde ir, no sé por dónde ir, no sé por dónde ir, me perdí, me perdí eh... Me perdí. seguí derecho. Me perdí. En sí, de derecho, chaval. si No se me acaba. ¿Sí, estoy volviendo o qué, boludo. No, está yendo bien. Las bolas, estoy yendo mal. No, estoy yendo mal. Estoy volviendo, boludo. Estoy volviendo. Entonces, ando para el otro lado. Sí, sí. Las puta madres. Epa. ¡Eh! ¡Gra! ¡Ah! ¡Eres happy! <risa> Mierda, boludo. Sí, por ahí. Vos dale derecho. Cuando llegás a la esquina doblá a la derecha y de la farmacia, seguí cuatro cuadras más, y e ahí de mano izquierda está el salón de cumpleaños. <risa> boludo que mier... Uy, Me acuerdo una vez... Estaba caminando... No sé por qué me acordé, pero... Me acuerdo una vez salir del colegio. En ¿Sí? el séptimo grado. Y un viejo... Uy. Yo estaba comiendo alfajor, boludo. Y un viejo me dice, vas a engordar con eso. Y estaba... Viste, a antes en el colegio había una remisería al lado, boludo. Tipo, viejo de mierda, ¿qué sí, te importa, boludo? Verdad. Tú no seas cagar, abuelo, le hubieras dicho. Hijo de mierda. Y ahí abuelo. nomás le te oh, oh, una, una piña en la nuca y. <risa> ¡Coger <risa> el. ¡Pero cuatro minutos! Oh, bueno, gente, lo vamos a dejar para el próximo video, pero la verdad que cuatro minutos video. es bastante, así que. ¡Chao, gente!